Hola, yo soy la profe Iris, y esto es Ruta por la Vida! <risa> en este video estaremos resolviendo algunos ejercicios clave para que apruebes los ítems de la prueba Faro de Ciencias en el área de Biología. Hoy es un buen día para aprender, así que vamos a ello. Lo primero es tener claro qué nos van a preguntar en esta prueba. Básicamente hay seis ejes o temas principales. El primero de ellos es adaptaciones biológicas. En ese tema nos tocará diferenciar entre tres tipos de adaptaciones que serían anatómicas, o fisiológicas, o etológicas. En el segundo tema de factores ecológicos, dada una descripción de un ecosistema o los conceptos, tenemos que diferenciar entre factores bióticos y abióticos. Luego en el tema número 3 de poblaciones, hay algunos tipos de poblaciones, propiedades de ellas y un par de gráficos. Acá es donde conversaremos sobre natalidad, mortalidad, migración o una gráfica exponencial o logística, por ejemplo. En el tema 4 ya se vuelve un poco más eh, profundo en el sentido que toca diferenciar entre causas, consecuencias, implicaciones de la conservación del ambiente o mejor dicho de acciones que, que van en favor o en contra de esta conservación. Y por último tendríamos el tema de genética, que eso es toda una unidad que va desde la descripción del ADN hasta la elaboración de cruces en donde podemos descifrar la herencia de características como los tipos de sangre o enfermedades como la hemofilia y el daltonismo, entre muchas otras. Normalmente la prueba va a constar de 20 preguntas de biología y 20 de cada, otra, cada una de las otras ciencias aproximadamente. Esta práctica son preguntas de marque con X con cuatro opciones, lo cual nos permite ampliar un poco más el análisis y la, la preparación para dicha prueba. ¿Okay? vamos entonces. Pregunta número uno. Siempre que tengamos un texto, vamos de una vez a la pregunta para ya leer con una intención. Entonces, acá dice que el texto anterior se relaciona con un tipo de adaptación y nos dan cuatro opciones. Inclusive, antes de leer el texto podemos, como decimos acá, descartar lo que no corresponde. Con los tipos de adaptaciones, la palabra mimética no calza. El mimetismo es un ejemplo de una adaptación anatómica. No es una clasificación. ¿verdad? Las clasificaciones son anatómica, fisiológica y etológica. Esas son las tres clasificaciones. Y sus respectivos sinónimos, Florad, que en un momentico te los anoto por acá. Entonces, podemos desde ya descartar la opción mimética. Esa no puede ser una de nuestras respuestas, porque no es un tipo de adaptación. Avanzamos en un isetológico, sí es una posibilidad. Anatómica también, y comportamiento también. Pero, anatómico, perdón, etológico y comportamiento son sinónimos, entonces también las podemos eliminar de nuestras opciones, ¿ok? Quedando entonces sin eliminar, la única opción que sería la C, anatómica. Vamos a verificar con el texto si fue así de sencillo, si realmente llegamos a esa respuesta. Dice el texto que los extremos de los dedos de las ranas arborícolas se han extendido y especializado hasta convertirse en una especie de cojines que les ayudan a trepar por superficies verticales. Sus largas patas y sus delgados cuerpos permiten saltar y sujetarse entre las ramas y las hojas. Resaltemos del texto detallitos claves. Me está hablando de los extremos de los dedos de, ellas, de las ranas y también de sus largas patas y sus delgados cuerpos y como ambas cosas les permiten a ellas hacer actividades para su supervivencia eso es adaptarse entonces eh, notamos que estas cosas que dicen acá son estructuras son partes del cuerpo de la, de la ranita eso es una adaptación anatómica ella sería nuestra respuesta ahora bien ¿Cuáles son entonces los sinónimos para que nos queden bien claros? Las adaptaciones anatómicas también se les pueden llamar estructurales y también se les puede llamar morfológicas. Aparte, ¿cuál es el otro tipo entonces de adaptaciones? Bueno, las fisiológicas o metabólicas. ¿okay? ¿Y cuál es el tercer tipo? El tercer tipo sería etológica, que es lo mismo de comportamiento. Ejemplos de cada una, bueno, anatómicas, hablamos del mimetismo, de cómo una planta o un animalito o un insecto, un organismo puede cambiar su apariencia, puede cambiar su color, puede cambiar como los camaleones, o puede cambiar sus estructuras o puede tener estructuras concretas. Casi siempre son cosas externas, casi siempre. ¿Okay? Fisiológico es algo más de funciones del organismo. Por ejemplo, la función de la digestión, la elaboración de veneno o las enzimas o proteínas que tienen algunos organismos para digerir cosas distintas o para procesar diferentes sustancias en su organismo. Y esta lógica de comportamiento, ¿verdad? Es a raíz de cambios en el entorno, el animal, la plantita, el insecto va a reaccionar y va a actuar. Por ejemplo, la migración. Cuando el entorno genera ciertas temperaturas, ciertos vientos, ciertas características, muchas aves, ositos, mamíferos en general, tanto del mar como de la tierra, eh, optan por migrar, por trasladarse. Entonces, el trasladarse es un comportamiento, entre otros ejemplos, ¿verdad? Para que quede entonces claro, en esta pregunta 1 la respuesta es la C. En esta pregunta número 2 tenemos acá la, la preguntita que dice, ¿cuál opción se identifica un ejemplo de adaptación de tipo morfológica? Entonces, de nuevo vamos a las opciones. Las espinas de los cactus, sí, es una estructura que tienen para defenderse, por ejemplo, de algunos depredadores, o de hecho es una hoja modificada para no perder agua. La migración, no, la migración no puede ser porque recordemos que migrar es una adaptación etológica. El cortejo de las aves, el cortejo es una danza o es una acción, hay quienes traen por ejemplo eh, un bodoque, los, hay los, unos escarabajos que lo que hacen es un bodoque de estiércol, de excremento y eso es un regalo para la hembra y en esa especie eso es maravilloso, es un comportamiento. O oh, bueno, algo más bonito, sino que estamos también más acostumbrados a escuchar, es el baile o canto de algunas aves para poder, eh, más que todos los machos, lucirse ante las hembras. El famoso pavo real cuando expone sus plumas. Okay. La pérdida de las hojas en el verano. Esto es fisiológico. ¿Por qué? Porque el árbol pierde las hojas para poder mantener dentro de sí los nutrientes y el agua ultra necesaria para, para, para sobrevivir y él sabe que en otro momento, en otra época del año va a poder recuperar o tener más recursos y entonces ya tener hojitas, pero perder las hojas es un mecanismo para protegerse, entonces de nuevo si sí, leer el texto podemos estar seguros que lo amorfológica son las espinas de los cactus, en todo caso, nos vamos igual al texto. Acá eh, lo que me dice es que las espinas en ciertas plantas son hojas adaptadas a una nueva forma, eh, filosa y puntiaguda que defienden los tejidos y además brindan una superficie a la condensación del agua, que en esos lugares no es muy abundante. O sea, me da una super descripción de las espinas. Luego me dice acá, muchas aves terrestres migran largas distancias. Los patrones más comunes involucran el vuelo del, al norte para reproducirse en los veranos y en áreas templadas o árticas y el retorno en las áreas de invernada en regiones más cálidas del sur. Entonces, me describe un poco lo que es la migración. Me dice que van y vienen y van y vienen con objetivos claros. La reproducción, ¿verdad? Y bueno, acá no me habla del retorno, pero el retorno casi siempre es para, el, para el, la alimentación. Luego me hablan del cortejo. Y dice que entre las aves suele ser todo un ritual, ¿verdad? toda una acción. Los manchos de cada especie desarrollan una técnica para llamar la atención de la hembra y cantos, bailes, etc. Y luego tenemos que la caída de las hojas es un mecanismo de protección y ahorro para la planta. Pero no me da mucho detalle, pero esto implica que entonces este, deje de, de llevarle, de transmitirle alimento a la, a la hoja que se cierren las yemitas, etc. Entonces, es todo un proceso metabólico, por lo que esto sería una adaptación fisiológica o funcional. Okay. Entonces, respuesta de la número 2, la A. Vamos ahora con la pregunta número 3. Considere la siguiente información sobre un factor ecológico. Dice la pregunta, ¿cómo se denomina el factor ecológico y la respectiva condición que influye en los seres vivos? Entonces, efectivamente hay que leer el texto, porque acá dice, bueno, un factor e ecológico es, puede ser energético, proveer de energía al organismo, como lo, es el, lo hace el alimento, sí. Los climáticos hay de temperatura y hay un climático que se asocia al viento y la lluvia, ¿ok? Y el sustrato es un factor relacionado con el medio, recordemos que el sustrato es una superficie a la cual algunos organismos se adhieren o se unen para subsistir, como es el caso de los corales o es el caso inclusive de las plantas o plantas como decir epífitas, que se unen a las ramas de algunos árboles o se unen estas hermosas orquídeas que a veces crecen en una pared por ejemplo, o sea se agarran ahí entonces de lo que se agarren ese se le llama sustrato, el, el, el objeto que la sostiene. Ok, el texto dice, los organismos de cada ambiente terrestre reciben la influencia de diversos factores, por eso tienen estructuras especiales que les permiten vivir allí. Los animales, al igual que las plantas, también presentan características que les ayudan a permanecer con vida en el medio en donde habitan. Hasta ahora solo nos ha hablado de generalidades. Ahora sí, aquí dice, por ejemplo, y ahí es donde vamos a prestar atención. Algunos animales, como el oso polar, habitan lugares muy fríos, suelen tener pelo abundante, y los animales, como el camello, que viven en lugares muy calientes, tienen el pelo corto. Entonces, me hablan de que de los pelos del oso y del camello, y que es dependiendo de qué, dependiendo de las temperaturas, si es frío o caliente. No me habla de cómo se alimentan, no me habla de que haya vientos, de que haya lluvias, ni de los suelos en los que ellos habitan. La respuesta acá sería climático, temperatura. Respuesta B de bonito. En esta pregunta el número 4, de nuevo nos brinda contexto y tenemos que verificar qué afirmación coincide con lo que en ese texto se menciona. Dice, debido a las diferencias en el factor luminoso, en la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, San Ramón, algunas plantas en la época de crecimiento presentan la capacidad de realizar reajustes en la distribución espacial del follaje. En otras palabras, reacomodan sus hojas. ¿Okay? Follaje es básicamente hojas. Esta característica se denomina dimorfismo foliar. ¿Por qué? Porque hay varias formas de las hojas. Foliar siempre tiene que ver con hojas y dimorfismo es dos formas o a veces más. Permite observar diferencias en la forma de las hojas de algunas especies de plantas. Entonces podemos también subrayar por ahí que esta se refiere a la forma de las hojas. ¿okay? Con términos muy bonitos, ya muy de biología, pero esa es la idea. Dice la opción A. ¿Las adaptaciones desarrolladas por dichas plantas pueden ayudar a aumentar el consumo de agua? ¿Se refiere? ¿Me dice algo sobre el agua? Entre más agua, entonces puede, entre más hojas, más consume agua, pero no me hablan de cantidad. No, suena muy, muy, muy verdad. Estas adaptaciones les permiten reducir el riesgo de ser comidas por herbívoros e, e incrementar la posibilidad de ser polinizadas. Que tienen que ver las hojas con la polinización o con ser comidas por herbívoros? Acá el texto no me habla de eso. La tres, la, la C, perdón, las adaptaciones de las plantas responden a las necesidades condicionadas por los factores ambientales climatológicos de la reserva biológica. Es muy general, pero muy cierto. Porque me dice que las adaptaciones están respondiendo a las necesidades. Acá dice que por una diferencia de luz, a veces hay o más hojas o menos hojas, o si pega más la luz del lado derecho, el arbolito crece o tira sus hojas hacia ese lado, por ejemplo. Eso es lo que habría que inferir de este texto. Entonces, como que sí, vamos a leer la última a ver si hay alguna otra consideración que tener presente. Las características morfológicas presentes en la planta muestran una adaptación de las estructuras independiente de los rasgos del entorno. No, es más bien dependiente de los rasgos del entorno. Si no hubiera este factor luminoso distintivo, cambiante, qué no sé yo, específico de la zona, las plantas no tendrían por qué tener una diferencia en sus hojas. Entonces, aquí el detalle es que dice independiente y más bien es Dependiente. Opción correcta en la pregunta 4, la opción C. Pregunta número 5. Hay todo un texto que me va a servir para la 5 y para la 6. Vamos a la pregunta. ¿En cuál opción se representa el concepto de población? Entonces, tenemos que tener muy claro el concepto de población. Población en biología significa que son un grupito de seres vivos de la misma especie que viven en el mismo lugar en la misma época por ejemplo, no es lo mismo hablar de la, de la población de ratones que ha habido tal vez en mi casa actualmente a la población de ratones que había hace un año o hace seis meses entonces siguen siendo ratones, todos siguen siendo el mismo lugar pero es una época diferente ahora, no es lo mismo hablar por ejemplo de los yekos, estas lagartijillas verdad que suenan por ahí, en la noche o no qué sé yo, en algunas casas o algunos edificios, que haya en mi casa, que haya en la tuya. ¿okay? Aunque estamos hablando de la misma época, de la misma especie, pero estamos hablando de lugares diferentes. Entonces, para hablar de población tienen que coincidir tres cosas, que sean organismos de la misma especie, en el mismo lugar y en el mismo momento. Si no, ya son poblaciones diferentes. Entonces dice por acá, la lombriz y el mil pies son población. No, porque son organismos distintos. La mariposa y el grillo son población. No, porque son organismos distintos. Con distintos me refiero a distintas especies. Un mil pies es una cosa, una lombriz es otra. Una mariposa es una cosa, un grillo es otra las moscas de la fruta sobre la cáscara de banano, ok, las moscas son solo un tipo, ahí estamos bien, en este caso el banano es una referencia a un lugar, el pájaro, el camaleón, los escarabajos, la perra y la gata, no, esos definitivamente no son una población, son una comunidad, porque son muchas especies diferentes, al igual que la lombriz y, y pies, son una comunidad, si leemos el texto, vamos a ver todo lo que le pasó a Mariana y cómo ella es una niña que recorre el patio y va dándose cuenta de tanta, toda la biodiversidad que hay allí cerca. ¿Verdad? No lo voy a hacer ahora para, para ahorrarnos tiempo, igual lo tienen acá. Pueden pausar el video si gustan darle lectura completa. Pero ven que no hace falta. Dependiendo la pregunta, el texto puede ser ayuda, puede ser vital. O puede ser totalmente innecesario. <risa> Vamos a la siguiente. Pregunta número 6. En este caso dice, de acuerdo con el texto anterior, se puede afirmar que los diferentes seres vivos existentes representan la biodiversidad de ese lugar. Esto suena como una verdad muy general, pero, pero sí es algo muy cierto. Ahora, lo que hay que tener cuidado con este tipo de preguntas es eh, si hay alguna otra verdad también y entonces ahí sí ya las contrarrestaríamos con el texto. La segunda afirmación dice la lombriz y el mil pies representa la población con mayor capacidad de sobre sobrevivencia y aquí hay un gran error porque no son población, son comunidad al ser de especies diferentes. Siguiente afirmación, el grillo es el organismo con mayor posibilidad de sobrevivencia porque carece de depredadores, habría que leer el texto para saber si no hay depredadores del grillo Y la siguiente afirmación, el ecosistema solamente lo representan el pájaro, el camaleón, los escarabajos, una lombriz, un mil pies, el sapo y un ratón a simple vista podemos detectar en el texto que también hay una gata, se llama Mía, una perrita que se llama Tefi, que también son parte entonces del ecosistema. Y lo que dice el texto es lo siguiente, Mariana se levantó por la mañana, abrió la cortina, apareció el sol, decidió salir al patio. Al salir recogió unas piedritas que estaban en el zacate, entonces hay piedritas y hay zacate, que son factores abióticos del ecosistema. Lo que esta eh, opción última, la D, me dice, son algunos de los seres vivos, algunos de los factores bióticos, pero que el ecosistema solamente sea representado por ello, eh, no. Porque está representado un ecosistema por todo lo que tiene vida y lo que no tiene vida también. Las piedras, el sol, el agua que haya o no, etcétera. Vamos a ver qué más dice el texto con respecto sino al grillillo. ¿okay? Dice que había un grillo. ¿okay? Al acercarse a las mariposas, se percató que sobre una hoja de la planta también había un brillo. Caminó alrededor del patio y se encontró una cáscara de banano que habían dejado tirada. Al agacharse a recogerla, notó que sobre la cáscara se encontraban gran cantidad de moscas de la fruta. Siguió recorriendo el patio y se dirigió a un viejo tronco. Al acercarse, observó que en él había un pájaro, un camaleón, un escarabajo, una lombriz, un milpies, un sapo, un ratón y algunos hongos. Ah, había hongos y aquí no los menciono. Mariana decidió regresar y devolverse. ¿Okay? Entonces, eh, yo creo que el grillo sí tiene uno que otro depredador por ahí, ¿no? Un pájaro puede comerse un grillo, un ratón también. Entonces... No nos queda más que la opción A. Pregunta número 7. Dice, lea la siguiente información sobre biodiversidad. Hay un barco con red de arrastre, ¿verdad? en la imagen, por si no es muy clara, igual nos dan la descripción de él. Y la pregunta lo que dice es, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál opción se identifica una amenaza contra la biodiversidad? Ah, ok, si es una amenaza, vamos a leer. A mayor diversidad en un ecosistema, mayor serán las probabilidades de que éste sea estable y resistente. Eso sería muy bueno, ¿no? Entonces, no puede ser una amenaza, porque es más bien algo positivo. La siguiente, la sobreexplotación ha acelerado el ritmo que desaparecieron que de desaparición de especies la caza y la pesca indiscriminada son dos técnicas antiguas que el ser humano ha utilizado caza y pesca indiscriminada sí son amenazas contra la biodiversidad y de hecho estaría relacionada con el texto porque acá habla de un barco de una red de arrastre ¿verdad? que es una forma de pesca que de hecho en el país pues ha sido eh, tema de la asamblea legislativa decía si ap apoyarla o no permitirla o no por el daño ambiental que lleva a esta técnica. Pues, al parecer es la B. Podemos ponerle una marquita acá y avanzar con las otras dos para confirmar. Dice acá, para la humanidad, la biodiversidad supone el capital natural que permite obtener energía, alimentos y hasta beneficios médicos derivados, como por ejemplo el uso de las plantas. Acá está diciéndonos algo muy cierto, sin embargo, lo dejan una perspectiva positiva, todavía no llega a decir, bueno, esto, esta sobreexplotación de estos recursos de estas plantas genera, no dice, o sea, lo ponen desde una perspectiva positiva. Y la última dice, la biodiversidad es un sistema en el que los seres vivos subsisten e interactúan entre sí. Su pérdida pone en riesgo la existencia misma de la vida tal cual la conocemos. Entonces esto es más bien una consecuencia, la biodiversidad por sí sola subsiste, perderla es un problema, para, es un riesgo para la vida, entonces no es una amenaza, ya esto lo está dando por sentado que ya está ocurriendo, etc. Entonces, ¿qué sí sería una amenaza? La sobreexplotación acelerada de los recursos. Respuesta para la pregunta 7, la B de Bonito. Pregunta número 8. Acá dice, considere los siguientes textos referidos a la importancia y amenaza de la biodiversidad. Vamos a la pregunta. Según los textos anteriores, ¿con cuáles números se identifican las amenazas contra la biodiversidad? Vean que en los textos hay importancias y amenazas. Son dos cosas diferentes. Y en las opciones tenemos que escoger dos textos. Dos textos que se refieren a amenazas vamos a ver acá. La selva del Amazonas alberga gran cantidad de especies de plantas, así como de animales que van desde reptiles, anfibios, mamíferos, aves, insectos. De hecho es un ecosistema donde los biólogos descubren especies nuevas, es un ejemplo de la gran biodiversidad. Esto no es una amenaza, esto es una descripción de algo muy bueno. Entonces la opción uno no es una amenaza, no está, no debería estar en nuestra respuesta. Entonces sabemos que no es la A y sabemos que no es la B. La 4 tiene que estar, así que nos toca diferenciar entre 2 y 3. Dice acá, la selva del Amazonas está siendo talada en algunas zonas con la finalidad de ofrecer materia prima a la industria maderera de todo el planeta. Esto sí suena a amenaza. Okay. La tala de árboles. Entonces definitivamente la 2 tiene que estar en nuestra respuesta y sería la opción C. Vamos a confirmar la opción de a ver qué será lo que está erróneo ahí. La selva del Amazonas se está deforestando, perdón, la tres sería. La selva del Amazonas ha sido denominada como el pulmón de la Tierra debido a que absorbe al año una gran cantidad de emisiones de dióxido de carbono. Ah, esto sí, esto es algo importante, no una amenaza. Entonces, la importancia de la biodiversidad. Pregunta número nueve. Le da la siguiente información acerca de biodiversidad. Al considerar la información se puede afirmar que el nicho fundamental de los búhos es el árbol, el nicho ecológico de los ratones son los árboles, el nicho fundamental de los cuervos son los árboles, hábitat de los ratones, búhos y cuervos son los árboles. ¿Ok? Aquí es importante el concepto de nicho. Y nicho es función. ¿Ok? Eh, mientras uno está en el cole, uno tiene una función de estudiante, ¿okay? pero usted puede después del colegio ir a su casa y entonces pues, ya tiene una función diferente, una función tal vez de hermano, hermana, de hijo, hija, de vecino, etc. En el caso de la naturaleza pasa lo mismo. El nicho es todo lo que el organismo hace para subsistir. Su función, por ejemplo, de alimentación. ¿Será herbívoro, carnívoro, omnívoro? ¿Verdad? ¿Qué come? Eso es una función, pero también está la función de la reproducción, porque en la naturaleza y en la biología se nace, crece, se reproduce y se muere, ¿verdad? Y este, parte de los seres vivos de su función es, bueno, tener descendencia. Eh, otra función a veces sería más bien la de buscar protección para sí o para los de su especie. Y cuando nos hablan de ubicaciones, espacios físicos, un árbol, una, una cueva, una zona plana, etcétera, Esos son hábitats. Es donde el animalito o el organismo o la planta se desarrolla. Donde ella crece, donde él se reproduce, donde él se alimenta, etcétera. Entonces, ahorrándonos todo esto, eh, eh, las tres primeras estarían mal porque el nicho es árbol. No, el hábitat es el árbol. ¿El nicho son los árboles? No, el árbol es un hábitat, es un espacio en donde ellos están viviendo, desarrollándose, es un hábitat, si no sería solamente espacio. ¿El hábitat de ratones, búhos y cuervos son los árboles? Ok, vamos a terminar de confirmarlo leyendo el texto. En un mismo bosque se pueden encontrar poblaciones de ratones, búhos y cuervos, en un mismo bosque, los búhos y cuervos viven en los árboles. Muy bien, los y cuervos viven en los árboles. Y ahí construyen sus nidos. Los ratones viven en el suelo. Mm, los ratones viven en el suelo. Y aquí dice que los ratones es algo Pero, ojo lo que sigue diciendo. Su escondrijo en las... Excavan su escondrijo en las raíces de los árboles. Ah, entonces sí lo necesitan. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Pregunta número 10. Nos dan un texto subrayado con numeritos en el texto. Espera, aquí, un numerito 1 y un numerito 2. Pero la pregunta lo que nos dice es lo siguiente: ¿la información subrayada a qué se refiere? ¿Nicho, hábitat, comunidad? ¿Qué nicho efectivo o nicho fundamental? Recuerden que el efectivo, es a decir el cash de nosotros: ver, ¿cuánto tengo? ¿Tengo mil colones o no los tengo? El efectivo es el real. El que el organismo de verdad vive rodeado de otros organismos que podrían estar compitiendo con él por el alimento, por el refugio, etc. El nicho fundamental es lo que él podría hacer si no tuviera competencia donde esté habitando. Vamos a ver qué dicen los textos unidos. Es común observarlos en los árboles en los parques nacionales Corcovado, Santa Rosa y Cahuita. Son ubicaciones. Eso es un hábitat. Y ya con eso, sabemos que uno hábitat, solamente en la opción C está. Confirmemos que el texto número 2 corresponde a nicho. Los perezosos viven, se alimentan y se reproducen en el dosel del bosque. Son herbívoros. Son acciones, son circunstancias, son, son actividades del perezoso, lo que me están indicando. Por lo tanto, es correcto decir que son nicho ecológico la opción correcta para la pregunta 10 es la C si te interesa saber más sobre alguno de estos temas si tienes alguna otra duda, algo que necesitas que aclaremos, puedes dejármelo en los comentarios pregunta número 11 tenemos dos textos que tratan sobre las propiedades de la población ¿cuáles propiedades? migración natalidad, mortalidad Vamos a ver de qué se trata. Dice, las causas antrópicas, es decir, causas por el ser humano, son de gran impacto en la disminución de las tortugas marinas. Oh, ok, ahora que se disminuye. Aunque no se conoce con exactitud la proporción de supervivencia en áreas donde las hembras explotan durante el desove o en las zonas de alimentación, los, los tasas, las tasas de supervivencia entre distintas temporadas de puesta Podría ser del 0 al 50%, pero es una tasa de supervivencia. La probabilidad de supervivencia de los machos sería mayor al no abandonar el mar y no verse sometidos a las amenazas en las playas de desove. Entonces, si bien está relacionado con el momento del desove, que es cuando ellos salen del mar y entran a la, a la playa a dejar sus hijos, se está refiriendo a que en ese momento se mueren muchas de las eh, tortuguitas en cuestión entonces al hablarme de la probabilidad de supervivencia me están hablando de la mortalidad que se está teniendo allí entonces si el texto 1 es mortalidad y nos vamos a las opciones nos damos cuenta que la única posible, posible sería la C vamos a revisar porque eso significaría que el segundo texto me habla de natalidad el segundo texto dice lo siguiente en la década de los 90 los yecos o lagartijas empezaron a pasearse sin invitación prácticamente por todos los hogares de Costa Rica son originarios de Asia no están claras las causas de su aparición pero la hipótesis más fuerte es que llegaron en las cargas de los buques llegaron para quedarse y reproducirse 21 días desde la cópula la hembra pondrá de uno a tres huevos y podrá hacer hasta un total de cuatro puestas en este tipo de preguntas suele haber algunas diferencias de un profesor a otro a veces lo que te recomiendo es que hagas acá al lado un listado de las ideas principales en este texto uno dice ah llegaron a costa rica pero y eso es migración ok pero es llegaron al país entonces al hablar de migración hay dos tipos emigrar que es irse como bien con la letra E de exilio de exit en inglés por ejemplo de salir ¿verdad? y de llegar que es entrar por eso es inmigración como in en inglés que significa ahí entonces en realidad acá está hablando de inmigración específicamente sin embargo, a partir del punto, vean que muchas veces las ideas claves, más bien están como despuesito de la mitad del texto, dice llegaron para quedarse y reproducirse. Y nos describe cómo es esa reproducción. Entonces ustedes pueden decir, ok, en este segundo eh, párrafo tenemos dos ideas, la inmigración y la reproducción, que es lo mismo que la natalidad. Eh, en la primera, si bien nos hablan de sobrevivencia, verdad que tiene que ver con mortalidad, nos hablan también de natalidad, porque es cuando llegan a desovar, cuando llegan a tener bebitos, es que mueren. Entonces está hablando de las dos cosas. Eh, en el primero nos habla de migración, no. Entonces con eso. Eso sí estamos seguros sabemos que no puede ser esta opción. ¿En el segundo nos hablan de mortalidad? Eh, no. Entonces, ¿podría eh, dudarse entre la primera y la segunda opción? Eh, sí. Yo me quedaría con la opción C. Acá la última dice emigrar. Emigrar es irse. Entonces, yo ah, sí, aquí ya podría caerse la apelación y decir, es que aquí no dice que se están yendo, aquí más bien dice que están llegando. Entonces, ya con solo eso ya podríamos eliminar la última opción y quedarnos entonces efectivamente con la opción C. ¿Okay? Entonces, cuando encuentren preguntitas que ustedes dicen, ¿qué desambrote, qué enredo, no entiendo? Pues empecemos a anotar palabras claves que nos pueden ir aclarando el panorama y analizar para hacer el descarte. Pregunta 12. Tenemos un párrafo, pero vamos a la pregunta. Según esta información, ¿qué característica debe presentar el entorno físico de este tipo de hábitat para la supervivencia de las especies en el Golfo de Nicoya? Y aquí me da opciones como tienen que existir nitratos y nitritos, tiene que haber poblaciones de animales marinos y terrestres para que sobrevivan las especies, tiene que haber disponibilidad de agua salobre, luz y temperatura adecuada. Recuerden que salobre significa agua que, eh, saludable, en otras palabras. Disponible, o agua dulce. Disponibilidad de pocos nutrientes en el agua que ingresa por las mareas. Esta última sí está como rara. Para que haya una supervivencia, me estarían diciendo que necesitarían pocos nutrientes. No tiene sentido. Así que esta de una vez la podemos eliminar. Vamos a ver las otras tres. Aquí es uno de los pocos casos en que el texto sí es ultra necesario. Los manglares de la costa pacífica del Golfo de Nicoya son áreas marinas de poca profundidad. Están sobre la plataforma continental y sirven de hábitat para muchos organismos vivos. Peces marinos y de agua dulce, moluscos, crustáceos, reptiles, aves y mamíferos. Además, les ofrecen las condiciones óptimas en agua, luz, temperatura y sustrato para su supervivencia, alimentación, anidado y reproducción. No hace referencia a nitritos y nitratos, pero sí hace referencia a lo que sería disponibilidad de agua salobre, luz y temperaturas adecuadas. Respuesta definitiva en esta pregunta, la, eh, la opción C. Pregunta 13 vean que de nuevo tenemos que clasificar la información en natalidad, mortalidad migración, ya aquí sí como emigración o inmigración entonces vamos a ir descartando el primer texto nos dice las corrientes marinas trasladan embriones de palma de coco de la zona continental a una isla oceánica, en el cual reside una pequeña población de cocotaros sembrada inicialmente por navegantes hace 200 años los embriones de residentes perdón de recientes traslados lograron crecer hasta constituirse en una planta adulta en ese caso entonces rescatemos las palabras claves del primero hay un traslado pero es del continente a isla entonces básicamente eso es jalar eso es irse emigrar pero a su vez me habla que son embriones y que estos lograron crecer entonces también me habla de natalidad y que se, se fueron para nacer. El número 2, ok, con eso podríamos decir que las opciones C y D no cansan porque habla de inmigrar, de llegar, y aquí más bien dice se trasladan, se van, okay Vamos con el texto número 2, el viento en un evento anual desprende las semillas del cedro, en miles llegan a los claros del bosque, donde las condiciones les permiten germinar y crecer hasta incrementar en cantidad eh, los cedros del bosque. Entonces decimos, bueno, como el viento traslada, el viento, ahí hay migración, produce migración. Hay una palabra clave que dice en miles llegan, entonces es inmigración. Pero ni se están yendo, siempre se va de un lugar y llega a otro. ¿Ok? Nosotros, dependiendo de dónde hayamos nacido, si, si una persona que nace acá en Costa Rica viaja a Panamá, usted dice, migra. O bueno, emigra, se va. Pero para Panamá, esa persona es un inmigrante. Entonces, la persona que se traslada siempre de un país a otro, o en este caso, todos los seres vivos, las semillas que se están moviendo, de un lugar van a emigrar y a otro van a inmigrar. Siempre son cosas que van como quien dice de la mano. Todo depende de la perspectiva. Como acá trae la palabrita llegan, podemos hablar de inmigración. Y también podemos hablar de que eh, los vientos son un evento nuevo, desprende las semillas y miles llegan a los claros donde las condiciones les permiten germinar. Es decir, les permiten nacer. Entonces también hablamos de natalidad. En ese caso, la única opción posible es. Con este análisis, eh, sería emigrar en la primera y natalidad en la segunda. ¿Okay? Quedaría descartada la emigración de la opción A. Sin embargo, como les digo, dependiendo de los docentes, a veces hay algunos que presentan apelaciones por este tipo de preguntas y a veces eh, se ganan. <risa> Pero bueno, para eso estamos acá aprendiendo. Pregunta número 14. El concepto de este texto es... ¿Qué se deduce? Ah, vamos a leer. Dice que son poblaciones de conejos y linces. Una población abundante de conejos proporcionará alimento en cantidad para el lince y sus descendientes. A su vez, la población de linces aumentará. Tiene sentido, hay más comida, se reproducen y se pueden fortalecer. Al igual que sus conductas predatorias con los conejos. Si hay más prácticas predatorias, ok, llega un momento en donde hay muchos conejos y muchos linces, pero entonces los linces dicen, vamos a perfeccionar estas prácticas predatorias, a comerlos", ¿no? y entonces se reduce la población de conejos. ¿Y qué pasa entonces si se reducen los conejos? Estarían reduciéndose su alimento, lo cual permitirá la supervivencia y reproducción de menos linces, y se producirá una declinación, es decir, una baja, en la población de linces en el futuro. Entonces, muchos conejos, muchos linces, pero entonces los linces empiezan a comer también, ese montón de linces se comienzan a comer, todos esos conejos empiezan a decaer los conejos, decaen los linces, ¿verdad? Uno depende del otro. Vamos a ver qué nos dicen acá los conceptos. Capacidad de carga ambiental, a menor cantidad de conejos, mayor cantidad de linces. No, a menor cantidad de conejos, Menos linces, porque si hay menos comida, hay menos linces. Ahora, el concepto de capacidad de carga ambiental, eh, lo que significa es cuántos seres vivos eh, pueden existir en una zona determinada de acuerdo a los recursos, sin que haya escasez de recursos. ¿Okay? Siguiente opción, ciclo de abundancia y escasez. ¿A mayor cantidad de conejos, mayor cantidad de linces? Sí, eso pasó al principio. Muchos conejos eh, eh, significa que hay mucha comida y entonces los linces se reproducen. Y sí tiene mucha lógica con un ciclo de abundancia y escasez. Mientras uno abunde, el otro también. Cuando uno escasea, el otro también y que es algo cíclico. Entonces, por ahí, esa es la respuesta en realidad. Pero vamos a analizar por qué las otras no. Resistencia ambiental es, como su nombre lo dice, cuando el ambiente, el entorno, el ecosistema... Tiene características que más bien son de peligro, de ataque, eh, evasivas, a la, a, dañan o, o limitan la reproducción, limitan el aumento de la población. Casi que le dicen, chao, échelos. ¿Okay? Por ejemplo, cuando cambia el ambiente, el, la temperatura, una zona empieza a ponerse muy caliente o muy fría, los organismos, algunos de los organismos que viven ahí no van a lograr adaptarse y lo que van a hacer es migrar o morir. Ah, ok, resistencia ambiental. A mayor índice de natalidad de linces, entre más linces nacen, menor índice de mortalidad de los conejos. Falso, porque entre más linces nacen, más mueren los conejos, que hay más linces que, que van a querer comérselos. Y la última, crecimiento poblacional o potencial biótico potencial biótico es qué tanto se puede reproducir por ejemplo en el ser humano hay un potencial biótico de que por cada mujer podrían haber hasta siete niños más ¿verdad? tomando en cuenta su ciclo menstrual su edad fértil etcétera sin embargo hoy en día pues son muy pocas las mujeres que, que pueden llegar que realmente llegan a ese a ese potencial biótico es el máximo de crías que normalmente se pueden tener durante la vida digámoslo así una, tomando ciertas características digo que pocas porque siempre hay algunos países y que, toda, que no tienen un control natal que más bien la mujer de hecho su único rol importante para ciertas sociedades aún sigue siendo el, únicamente el ser madre entonces es un tema también que incluye ética, incluye geopolítica ¿verdad? dependiendo de pero en el punto de vista biológico es un claro ejemplo. Dice, a mayor cantidad de conejos nacidos, mayor cantidad de linces muertos. No tiene sentido. A mayor cantidad de conejos nacidos, más linces nacen. Entonces, no es cierto. Respuesta definitiva, la 14. Pregunta 15. Tenemos un gráfico y en este caso dice, ¿cuál línea representa el crecimiento poblacional exponencial? en un ambiente sin factores limitantes sin meternos en matemática cuando en biología hablamos de un crecimiento exponencial es que aumenta y aumenta y aumenta y no tiene un límite entonces a nivel de gráfico podemos verificar que el tiempo avanza y la cantidad de individuos sí crece y crece y crece y crece en cambio en esta curva B la población, el tiempo avanza, crecen, crecen, crecen, crecen, crecen, pero llega un momento en que se estanca ya no crecen más. Algo así como lo que ha estado pasando con una población humana mundial, eh, de los 80 podría decirse para acá, que antes las familias tenían 14 hijos, 5 hijos, y ahí se ha ido disminuyendo ahora un hijo o ninguno, y entonces ya no aumenta tanto ese número de nacimientos. Entonces, la línea K, es la capacidad de carga, es decir, cuánta población eh, puede subsistir en un lugar con los recursos que hay. Por ejemplo, en tu casa, con los cuartos que hay, la comida que hay, entre espacio y la dinámica familiar, cuánto es la capacidad de carga. O pensemos, por ejemplo, que en tu casa hay mascotas. Ah, nosotros eh, tenemos un patio enorme y podemos tener cuatro perros, hablando de perritos. Pero otra persona puede decir, no, yo vivo en un apartamento, yo y mi capacidad de carga es uno, por los recursos que hay. Entonces, a eso se refiere capacidad de carga. ¿Cuántos individuos es el máximo que pueden vivir sin que haya problemas de los recursos? Vemos que en un crecimiento exponencial, la población sigue creciendo a pesar de que ya, ya excede la capacidad de carga. Y eso es peligroso. Eso ya es otro tema. ¿Okay? Toda la línea acá solo me dice cuánto es el máximo. La línea T es la línea del tiempo. La curva A en forma de J, pues esto es una J un poquito estirada, pero lo es. Esa sería la curva exponencial. Y la curva B es lo que se le llama logístico. ¿Okay? Tiene sentido, tal vez, tratar de hallar la lógica en que algo logístico, algo que tiene sentido, algo que tiene más eh, futuro, ¿verdad? Es que si ya se llegó a la capacidad máxima de carga, no seguir reproduciéndose para poder tener una, eh, un disfrute de los recursos sin daños. ¿verdad? La respuesta acá sería la opción C. Muy bien, bien, continuamos. Esta es la recta final. La pregunta número 16 y en total son 20. Dice acá que tenemos un caso en el que eh, vamos a, dif a diferenciar los conceptos de ahora sí de Ay. genética. Dice entonces, eh, en la clase de biología se les solicita a los estudiantes que formen diferentes grupos, luego se les pide características semejantes y diferentes entre ellos y finalmente elaboran un listado. Los rasgos que los estudiantes encuentran se mencionan, se mencionan los siguientes. Color de cabello claro o oscuro, color de ojos claro o oscuro, forma de la oreja recta o arqueada, forma de la nariz. Tipo de cabello, liso ondulado, entre otras. De acuerdo a esta información, las características mencionadas por los estudiantes, ¿a qué corresponden? Cariotipo, describe las características de los cromosomas. Eso es una verdad porque el cariotipo es una imagen, es una foto de los cromosomas, pero no del cabello de la persona o ya sus características. Entonces, si bien esto es cierto, no es lo que está hablándose en el texto. De el genotipo, el genotipo dice que relaciona la condición de los alelos de cada uno de los genes. En otras palabras, el genotipo viene a ser, eh, cuando se refieren a conceptos como homocigota, heterocigota, dominante o recesivo, genes dominantes, genes recesivos, cromosoma X y demás, esto no está aquí, aquí nada más se hizo hicieron un grupito y se empezaron a observar y ¿qué? qué se vio, qué diferencias o igualdades hay. Tenemos el fenotipo, es la apariencia externa de un organismo con respecto a los caracteres heredados, el fenotipo es el resultado de los genes, Así como el queque que usted puede llegar a comerse es el resultado de toda una receta o de toda una logística para poderlo obtener o procesar. Y la última opción que dice Alelo rige las variaciones de la misma característica y ocupa lugares correspondientes en cromosomas homólogos. ¿Cuál es la trampa aquí? Que las cuatro cosas son ciertas, son conceptos reales y están bien indicados. Pero ¿cuál concepto es el que se da un ejemplo aquí? Cuando hablamos de rasgos o características, cosas que observamos, eh, no queda más que... vamos a quitar este color aquí más bien. Los rasgos siempre son fenotipo, siempre son la apariencia externa. Número 17. Tenemos dos textos y tenemos que identificar a qué tipo de células se refieren. Cuando hablamos de células somáticas, como están aquí en las opciones que se refiere a cualquier célula del cuerpo excepto las células sexuales eh, así como en la ciencia ficción, en las series, películas aparece que, ah, que por una pestaña ustedes le pueden hacer su prueba de ADN y va a tener el mismo resultado que si tiene un pedacito de uña porque todas sus células, cada una de ellas tiene toda su información okay. las células somáticas tienen la información completa que eh, recibimos de nuestro papá y de nuestra mamá y eso es lo que se le llama 2N. ¿okay? N básicamente es la información de uno. Todas nuestras células de piel, del cabello, de los órganos son 2N porque no tienen una información, tienen la información de los dos, de papá y de mamá. Pero ¿qué pasa con nuestras células sexuales? En el caso de las mujeres, los óvulos y en el caso del hombre, el espermatozoide. Cuando se forman, dejan, eh, dejan parte de la información, dejan, se dejan solamente una copia para poder unirse con la otra y generar un nuevo ser. Y entonces espermatozoides y óvulos que les llamamos células sexuales también se les llaman células germinales. Y esas tienen solamente la mitad de la información. ¿Por qué? Porque van, su objetivo biológico es unirse a otra célula y entonces hacer el, el, el match para tener la información completa. Entonces, si acá leemos en el texto, dice en los humanos las células autosómicas o somáticas contienen dos conjuntos de cromosomas y se pueden encontrar en todas las partes de piel, sangre, células musculares. El número de cromosomas difiere en diferentes organismos y en seres humanos el conjunto completo comprende 46 cromosomas entonces como todo lo que hemos dicho, si es 2N no puede ser sexual no puede ser germinativa que sería un sinónimo no puede ser haploide porque haploide es la palabra elegante para decir que solo tiene un juego de cromosomas para decir que solo tiene N y como tiene 2N es diploide de dos. ¿okay? Lo que significa que si la opción correcta es la opción C, el segundo texto se refiere a aploides. En efecto, aploides que solamente hay un juego, que son las células germinales, espermatozoides y óvulos. ¿okay? Respuesta definitiva, 17 C. ok, Acá nos dan todo un texto relacionado a la biotecnología. Nos habla de lo siguiente, no hay otra que leerlo porque aquí sí son cuestiones muy ciertas, pero vamos a ver. Los fármacos naturales pueden ser modificados para mejorar sus propiedades mediante la manipulación genética del organismo productor. En el laboratorio, mediante el empleo de enzimas o microorganismos modificados genéticamente, también se utilizan enzimas en la producción de los fármacos denominados semisintéticos, que combinan la síntesis química y biológica. Resumen, los fármacos naturales pueden ser modificados. Algunos fármacos naturales de nueva generación pueden obtenerse a partir de organismos vivos, mediante una tecnología genéricamente denominada como biosíntesis combinatorial. Combinan fármacos con seres vivos, con microorganismos, con bacterias o con virus. Esta técnica consiste en introducir en un organismo diferentes combinaciones de genes con los que se pueden crear, se pueden crear nuevos antibióticos, péptidos, proteínas y en general nuevas moléculas con propiedades terapéuticas. ¿Okay? Una vez que rescatamos las ideas, vamos a las opciones. ¿Al uso? ¿Esta información se refiere al uso de la biotecnología en farmacia y medicina? Yo creo que sí. ¿Verdad? Porque habla de cómo se manipula la genética para modificar los fármacos, para crear antibióticos, es decir, medicina. Pero sigamos leyendo por si acaso. A las implicaciones de la biotecnología en el tratamiento de enfermedades. Mm, la palabra implicaciones normalmente lleva una connotación negativa. Ah, es que bueno, eh, si vos escoges una carrera universitaria de ese tipo, eso implica entonces es como para decir toma en cuenta que es, hay un, algo no tan positivo al respecto entonces no son implicaciones porque más bien aquí está diciendo hay cambios en buena para bien entonces esa está como sospechosa pareciera que no porque la palabra implicación es algo negativo a la contribución de la selección natural de animales en la producción de nuevos fármacos. Aquí no hablo de animales, hablo de organismos. Y en ese en organismo se entran plantas, entran hongos, entran otras cosas que más allá de animales. Esto estaría cerrando lo que en un círculo muy pequeño, eh, lo que abarca el texto. A las implicaciones del uso de la biotecnología en tratamiento de patologías hereditarias está hablando de un tipo de enfermedad muy concreta y aquí no, la, no está refiriéndose a algún tipo de enfermedad en concreto y de nuevo implicaciones es negativo, así que la respuesta de la pregunta 18 sería la opción A. Lea la siguiente información sobre aplicaciones de la biotecnología y hay que escoger si eso es bioremediación selección artificial transgénicos o genoma humano Vamos a ver qué dice el texto, entonces. En un, es un conjunto de biotecnologías de saneamiento ambiental, que es para ayudar al ambiente, que utilizan las capacidades metabólicas de microorganismos, bueno, utiliza microorganismos, bacterianos, hongos, plantas y o sustratos, enzimas aisladas, para eliminar contaminantes en suelos y aguas. Pueden biotransformar, una gran variedad de compuestos orgánicos, contaminantes y tóxicos para, hacer, para hasta, hacerlos, hacer, hasta hacerlos no dañinos o inocuos También pueden extraer o inmovilizar en el ambiente elementos químicos tóxicos como los metales pesados. Aquí pueden extraer o inmovilizar, pueden biotransformar. Aquí estos microorganismos pueden llegar y... Estos contaminantes los vuelven algo positivo o por lo menos neutral, que eso se refiere a inocuos. Pero recuerden que si hay alguna palabrita en algún momento que no sepan, eh, pueden preguntar en los comentarios, pueden buscarla en Google o inclusive ya propiamente durante el examen pueden omitirla. No es de vida o muerte y tampoco eh, va a depender de ello la respuesta. Ok, ¿se refiere a selección artificial oh. Bueno, podría ser, porque estaríamos seleccionando organismos, pero la selección artificial es, escojo estos seres vivos que me sirven a mí, los pongo a reproducirse para seguir teniendo sus características. Es una técnica muy común cuando se habla de reproducir perritos, eh, eh, caballos y ganado en general, ¿verdad? animalitos que tienen, tienen un buen precio en el mercado. Y eso no es lo que se está dando. Así que no. Organismos transgénicos. Estamos tomando los genes de un de un por ejemplo de un tomate y se los estamos colocando a una piña o viceversa. No, ahí no me habla de que hablo de genes. Me dice que uso hongos, bacterias y demás. Y dejo que ellos con sus funciones de vida normales transformen el lector. Así que esto tampoco. El genoma humano. Tampoco. No nos queda otra que la Bioremediación. ¿Se está arreglando, remediando el entorno? Sí. ¿A través de organismos vivos? Sí. Así que remediación, pero con el bio. 19A. Ok, esta tiene que ver con mutaciones, que es un subtema dentro de genética. Hay una clasificación de mutaciones, por ejemplo, génicas, genómicas o cromosómicas, según lo que corresponda. Entonces, para un tema como este de mutaciones, o, o hace un par de preguntillas también que hablaba de, del ADN y demás, pues como les digo, hay un par de videitos o, y canales que les puedo ahí dejar recomendados. En este caso hay una mutación, si lo ven aquí dice, primero que todo, secuencia de ADN normal y secuencia de ADN mutado. Entonces, aquí lo que se está haciendo es una síntesis de proteínas. Aquí tenemos una cadena, molde de ADN. ¿verdad? Aquí tenemos, perdón, una cadena original. Aquí aparece que se está cambiando una pequeña letra. ¿okay? Los aminoácidos son proteínas, ¿verdad? Muy, muy, muy, muy pequeñas, muy básicas, que en ocasiones, si alguna de estas se cambia, no se produce o se produce en exceso, pues puede generar problemas de salud. Entonces vamos a ver qué dicen las opciones. ¿Cambios produjeron alteraciones en el número de genes dentro de los cromosomas? No. Dice que esto son, ni siquiera son genes. Entonces, no va. No son genes lo que se está cambiando. Cambios en el nucleótido no resultan en cambios estructurales o funcionales de la proteína. Eh, el nucleótido ahora es este de acá. Está G C GCC y se produce la THR, o tirosina, si no me equivoco, pero la secuencia normal debería producir más bien arginina. arginina. O sea, pues, ¿Produciéndose tirosina? Ah, no, aquí, aquí sí hay un cambio, así que esto no es cierto. ¿Individuos que presentan la mutación tienen en sus células un número distinto de cromosomas? Eh, no, porque esto es a nivel de, de un gen. Porque el cromosoma es gigantesco comparado con lo que aquí se está viendo, entonces esto es como decir una pequeña parte del cromosoma, no tiene que ver con el número de cromosomas, no es una mutación cromosómica ni genómica. Y la última que tendría que ser la respuesta, vamos a ver si sí si es cierto, cambios en las bases, cada una de estas letras es una base, pero una base nitrogenada, dan lugar a un aminoácido diferente. Sí, cambiar una letra da un aminoácido diferente, eso es cierto. Entonces, respuesta definitiva, la 20D. Ok, acá les eh, muestro de dónde fue tomada después esta práctica y eh, algunos aspectos importantes. Tenemos la prueba, permite un margen de unos 2.5 minutos por pregunta aproximadamente. Entonces, claramente ustedes van a trabajar mucho más rápido que lo que hemos hecho acá, donde hemos hecho pues, un análisis exhaustivo de cada pregunta y cada una de sus opciones. En el momento del examen va a ser más fluido. Eh, la prueba en sí consta de 56 preguntas. Entonces, puede variar, como les dije al principio, de unas 16, 20 preguntas por eh, cada una de las tres áreas. Y luego, eh, los contenidos y habilidades también pueden variar según la fecha de aplicación de la prueba. Por ejemplo, en esta ocasión vemos que eh, no traía ejercicios de cruces genéticos. Sin embargo, en, en otras pruebas y prácticas que andan por allí, pues sí. Si gustas practicar más, en el canal encontrarás otra, otras prácticas, no solamente eh, de biología, sino también de física y de química. Para finalizar, acá está el resumen de la solución ¿verdad? desde la pregunta 1 hasta la 20 que hemos este, pues, trabajado en este video muchísimos éxitos de mi parte espero pues sea, haya sido de utilidad este rato y eh, suscríbete profe ahí está, estoy para servirles pura vida <risa>